La Administración española, en lo que se refiere a la seguridad de la Administración, eh, ha planteado un esquema nacional de seguridad que es un ejercicio efectivamente muy loable y muy, muy, muy reconocido. Sí que es cierto que es un reto realmente el cumplir con todas las exigencias del esquema nacional de seguridad eh, y, en mi opinión, sí que la Administración debería, a lo mejor, eh, apoyarse más en proveedores que sean capaces de ayudarles en el cumplimiento de sus obligaciones eh, regulatorias. Es probable que algunas capacidades de detección, de protección de la información eh, y, de, y de respuesta a incidentes eh, pueda ser mucho más ágil apoyados en determinados servicios eh, que proveedores de tecnología están a disposición de poder eh, ofrecerles, especialmente en los aspectos cloud. Concretamente, y no hace mucho tiempo, y en trabajo conjunto con el CCNCERT, como garante además de la seguridad de la Administración Pública, Microsoft hemos trabajado en la generación de guías específicas de cumplimiento del de esquema nacional de seguridad a nivel alto en los entornos cloud. Hemos eh, hecho guías hasta para ocho entornos cloud que ayudan a la Administración española a configurar aquellos servicios en el cloud acorde a los requisitos de seguridad de la Administración Pública ...planteados por el esquema nacional de seguridad. Estas guías están disponibles para su descarga en la web del CCNCERT eh, desde, pues, desde mediados de diciembre. Entonces sí que creo que eh, tienen una, una, un nivel de protección eh, adecuado, pero pensamos que para tener una total tranquilidad ante... La siguiente amenaza que llegará, no sabemos cuándo, pero sí si sabemos que eso ocurrirá, pues desde luego hay que pensar en ese momento qué situación le gustaría tener la administración cuando eso ocurra. Sistemas más actualizados, backups a lo mejor en un, en un entorno de, de cloud computing, una capacidad de protección frente a amenazas que vienen basadas en inteligencia, en, en inteligencia artificial, por ejemplo, y que seamos capaces desde la administración, sea capaz de responder con las mismas herramientas ¿no? que utilizan los atacantes, eh, utilizando inteligencia artificial y conocimiento al respecto. Empresas como Microsoft y, y pueden contribuir a la reutilización de datos y a la seguridad especialmente desde el uso de plataformas en la nube, es decir, existe una gran capacidad de poder gestionar datos de forma masiva eh, analizar, analizarlos, procesarlos sacar inteligencia de esos datos a través de tecnologías conocidas por todos como son Business Intelligence, como son elementos de inteligencia artificial, como son elementos de Machine Learning etcétera, que sí que son capaces de ofrecernos una, una respuesta a determinadas eh, preguntas que planteamos a través de la ingesta de datos pero que la, la necesidad de computación puede ser demasiado intensiva, demasiado masiva como para que la administración por sí misma y sin ningún tipo, y además sin necesidad, tenga que tener todos los sistemas on-premise para poder sacar realmente información y valor de, esa, de, de, esos, de esos datos. Realmente tiene, una capacidad, tiene a su alcance y con las garantías además adecuadas que ofrece la, la validación por parte del Centro Criptológico Nacional, para la Administración, de poder utilizar estas tecnologías en un entorno de confianza que casi nunca suele tener cuando se le habla de cloud, cuando, probablemente, aquellos entornos aquellos aspectos que tienen que ver con determinados tipos de cloud, como este concreto, tienen más garantías y más protección de la información que eh, la que la que pudieran tener por sí por sí mismos una paradoja yo creo que los reutilizadores de datos públicos lo que lo que le gustaría ver parte de, de la administración es además del fantástico trabajo que ya se está haciendo y poniendo a españa en uno de los países con mayor número de datos expuestos y compartidos en el público es eh, balancear de alguna forma también eh, la necesidad de privacidad que siempre se alude a la hora de evitar el compartir cierto tipo de datos con la, el uso social que se le pretende dar a, esa, a, esa, a esos datos. Entonces, la privacidad es indiscutible y es muy importante y es un derecho además, pero ojalá hubiera un organismo que tuviera mismo, la misma fuerza que los criterios de privacidad para poder defender la utilización y por el beneficio social que tiene implícito el uso de esos datos. Porque ahora mismo esa, esa ...batalla, por así decirlo, está bastante desbalanceada... ...y sin embargo yo creo que eso, simplemente ese, ese hecho... Eh, ...se serviría bastante, tenemos un ejemplo muy reciente... muy reciente, al, al, ...y lo ha comentado el secretario general en la, en la presentación... ...cuando a un, eh, a un a un organismo público como el INE... ...se le ocurre decir que va a usar señales de móviles... ...para ver qué, eh, qué, de, de, qué servicios debería provisionar de mejor forma o no... Hay una, hay, una, hay una respuesta social en contra importante y yo creo que eso tiene... Y sin embargo no ha habido una, una respuesta, una explicación para, para hacer ver que no, es que realmente ese es el tipo de cosas de las cuales podemos sacar un beneficio sin vulnerar la privacidad. Entonces hay que poner más peso en el uso social. No sé si viene una licencia social, de, de, otro, idear nuevos tipos de, de, de acuerdos que puedan firmarse entre los que tienen los datos y los que los utilizan pero hay que poner más pesos en la otra balanza.